Chanto, Checa, Claudio, estamos Tamuna Conta, Tufá. Estamos muy contentos de celebrar un poco lo, lo, lo que vamos a presentar hoy día, que es un proyecto que viene desde hace un par de años, eh, trabajándose acá en la Futra Warrior, decimos nosotros, en la gran ciudad, en Santiago. Un proyecto que tiene que ver con las familias mapuches que residen acá y que se han venido a vivir que han llegado y que también se han ido al sur, eh, logramos publicar un primer material que sería bueno que también lo pudieran ustedes apreciar, que se llama Santiago Guarameu, Memoria y Fotografía de la Migración Mapuche, que se eh, publicó el año 2017. Por sobre todo, me gustaría agradecerles a ellos por la valentía, porque eligieron enunciar aquellas tensiones que cruzan los relatos y discursos de nuestro pueblo. El hecho de posicionar la escritura como una lucha y una aspiración mapuche, desde finales del siglo XIX en adelante, legitimándola como un acto político y de resistencia, y no como un síntoma de ahuencamiento o de sometimiento. Pero a la vez que reivindican la escritura, también ponen en tensión y desmantelan esa dicotomía entre el letrado y el no educado, en donde quedan los primeros como los únicos capaces de poder eh, organizarse o de resistir, negando todas otras formas de resistencia. También cuestionan y tensionan el lugar que nos han dejado las mujeres, reducidas a una brutal pasividad. Se atreven a romper quizás el silencio más doloroso que hablar de la violencia la violencia al interior de nuestra familia, con nosotras las mujeres y con los niños y las niñas. Preguntarse por los matices sobre qué pudo haber significado para las mujeres haber salido, para venirse acá a trabajar, a realizar quizás las mismas labores de género que históricamente nos han asignado, pero esta vez recibiendo un sueldo, dinero que podían luego enviar al sur, mujeres que fueron capaces de organizarse en sindicatos participando, en la vida pública, y asimismo, este libro recoge e integra todas aquellas historias de integración de los trabajadores mapuche al movimiento obrero chileno, reivindicándolo también como nuevas prácticas asociativas en la ciudad. Mari Mari Kompuche, Mari Mari en Nuestro pueblo fue objeto de un genocidio, al igual que, que la mayor parte de los pueblos originarios de de lo que hoy se conoce como América. Uno de los objetivos, eh, junto con nuestro aniquilamiento físico, es eh, la negación de nuestra condición de pueblo. Y esa negación tiene como uno de sus mecanismos eh, la invisibilización de, de lo que son los actores sociales. Por lo tanto, si ese era el objetivo, mi impresión es de que este tipo de obra, de trabajos, eh, vienen a ser y se constituyen en precisamente una resistencia muy importante, porque visibiliza a un sujeto, le, a través de los relatos va visibilizando a este sujeto mapuche del de, de área metropolitana principalmente, y a esta categoría que se entiende como aquellos mapuches que viven en la ciudad producto de la migración que habría que creo ponerle apellido, que es la migración forzada. El sujeto principal histórico mapuche es el rural y me parece que es muy legítimo que así sea. Pero también eh, la realidad ha mutado, ha cambiado y existe una fuerte presencia eh, alrededor del 76-80% de los mapuches vivimos en ciudades. Eh, 615.000 en Santiago, en el área metropolitana, el mayor número de mapuches por lejos de todo Chile. Eh, Pulamien... Hay tanta hay tanta historia también profundamente anónima y que se van vinculando. Yo creo que este libro eh, fueron apareciendo y nos asombrábamos con Enrique por, la, por los vínculos, ¿no? Era, eran maravillosos esos vínculos que se iban armando, ¿no? que se venía del sur y empezaba a, en un sindicato y en ese sindicato conocía a otro hermano. Ese otro hermano se tomaba una un toma de terreno, en la toma de terreno conocía a otra alamien y después alamien era era parte de, de, de las organizaciones de, de empleadas domésticas. Después las empleadas domésticas le pasaban en los 80, la sede para que se organizara el Mapu, es decir, pareciese que el movimiento comenzara, ¿no? Ya decía el Peñi Aligüén, en los 80 o en los 90, ¿no? Que es lo más visible, pero realmente hay toda una historia subterránea, micropolítica, anónima, digamos, que se desarrolla desde los 30 hasta acá, digamos, que son hermanos que a lo mejor, y ahí está muchas veces el, el, el mapuchómetro operando, que claro, como nos organizaban en estas asociaciones mapuche digamos, eh, si no se organizaban en el sindicato, ¿no es cierto?, se organizaban en la toma de terreno, aparentemente no tenían un, un vínculo, digamos, con, con los mapuches. Y parece que se vincularon, incluso eh, aparece esa categoría que a mí me molesta mucho, que es como el ahuincamiento, ¿no? Estos se vuelven winca, ¿no? Pero realmente, desde mi punto de vista, son otras formas en donde los mapuches hemos intentado sobrellevar la vida en contextos coloniales. En los 90 se decía mucho eh, no caer en el discurso del mapuche urbano, ¿no? porque la idea del mapuche urbano lo que va a generar, se decía, es eh, una fractura al interior de nuestro pueblo y al mismo tiempo señalar que podemos ser mapuche en la ciudad, ergo ser mapuche sin tierra. Lo que nosotros vemos acá es que realmente la gente que habitamos las ciudades eh, en ningún momento nos desanclamos tanto del imaginario del sur, como en términos concretos de nuestras territorialidades del sur, ya a lo mejor no las nuestras propias, pero sí las que nos vinculamos políticamente. María María Compuché, Carmen Piñén. Y soy una de las protagonistas que forma parte de las páginas de este libro. Esa soy yo. El interés de tomarme esta foto fue para transmitirle a mi papá de que, ¿cómo me encontraba yo acá? No, no. Ahí está mi tatarabuela. Está mi abuela, la madre de mi papá. Y posteriormente el señor que sale de vestido de guaso es mi padre. Entonces para que ustedes vean la diferencia. Yo soy hija de ese señor, soy la menor. Fuimos siete hermanos nosotros. Pero casualmente, de los siete hermanos, yo soy la única que me identifico como tal, como Mapuche. Donde yo trabajé, empecé a trabajar, Primero decía, yo vengo del sur y soy de origen Mapuche. Y a eso, a mi jefe, le llamó la atención. O sea, para mí, el ser Mapuche fue una fortaleza. Pero gracias a que yo tenía el Nehue en el Kimún y la sabiduría para compartir, tal vez, los dos idiomas, porque yo también hablo en Mambudumún. María María Beñi, María María Namien, María María Compuché María María Pichiche, María María Papay. Eh, hace muy pocos días en este, en este mismo lugar, se celebró el guñol chipanto. Y hoy estamos reunidos aquí para ver y saber, ¿verdad?, de este brote. Los nietos de, de nuestros hijos y ellos, ellos también tomarán estos documentos, ¿verdad?, y, y sabrán de nuestras vidas. Esa vida dura que vivieron nuestros papás, nuestras mamás, la vida de familia, de siete, ocho, nueve y más hermanos. La vida mapuche tan sufrida, a pesar del aplastamiento, a pesar de todo lo que se vive, aún estamos de pie. Así que con estas palabras, Peña, muchas gracias, Chaltumay, y por todo lo que, no, todo lo que ustedes van a seguir entregando también, desearle mucho a Neuen. y a las futuras generaciones. Sigan escribiendo, chiquillos. Gracias. Gracias. Te busca allá. Eh, los invito a conocer ¿no? la, la, la vida de las familias que están acá, de la familia Curibil Brau, de la familia Yancapan Calfucura, de la familia Win Kameliñir, de la familia Cayo Coyilef, una increíble historia que también está en este texto, de la familia Pilquil, de la familia eh, Loncón Ancao, de la familia Payalef Antinao, de la familia eh, de los Antileo, de los cuales somos parte nosotros, de la familia de los Lincopi, ¿no? de los Yancaqueo, de los Aniñir Wilicharo de los Guentecura y Ancaleo, de los Payal, de los Licanqueo, de la, de la familia Panchillo, todos los que fueron parte de este trabajo. Chal, tu <risa> She Kanu jamkan kasuwan rumel kamamul